Hola qué tal amigos, soy Mario Castañeda, la voz de Goku y los espero para ver juntos la película Dragon Ball Super Broly en cines y gritar juntos también un Kamehameha. Hola amigos de Guilla ¿cómo están? Yo soy Héctor Núñez y bienvenidos al primer video del año. Antes que nada quisiera desearles un excelente 2019 que esté lleno de días extraordinarios para cada uno de ustedes y sus familias. Y agradecerles por supuesto todo el apoyo que nos han brindado a lo largo de todo el 2018 Y por supuesto también a lo largo de años anteriores Para nosotros contar con su presencia es sumamente valioso Y bueno en este video les voy a platicar de las 5 cosas que más me gustaron del primer gran estreno del año Dragon Ball Super, iba a decir Z, Dragon Ball Super Broly La historia de esta película va a transcurrir en diversos arcos temporales a lo largo de la historia de Dragon Ball y al principio nos van a trasladar hasta poco antes de la destrucción del planeta Vegeta por el emperador Freezer. Y aquí nos van a contar el origen de tres de los máximos Super Saiyajin que conocemos a lo largo de Dragon Ball. Uno, por supuesto que es la historia del príncipe Vegeta, otro es la historia de Goku y cómo es enviado hacia el planeta Tierra, y otra es la historia del protagonista de esta película. Bro. necesario para sobrevivir, hijo. Y en el punto número uno quiero hablarles acerca de la animación de la película. Y es que a diferencia de las dos anteriores de la época más reciente de Dragon Ball, estoy hablando de la batalla de los Dioses y por supuesto de la resurrección de Freezer. La animación luce un poquito distinta. Y de hecho luce mucho más apegada, no tanto a Dragon Ball Super, sino más apegada a Dragon Ball Z. Los lienzos dibujados a través de los diversos cuadros de esta película son impresionantes. Y en el punto número 2 y que va muy de la mano con lo que hablábamos de la calidad de animación, son las escenas de peleas. Y es que bueno, Dragon Ball Z y Dragon Ball Super y cualquier generación de Dragon Ball es conocido por sus grandes escenas de pelea, pero en esta película se volaron la barba. Hay tres o cuatro peleas monumentales, por ejemplo, y está en el trailer, no es ningún spoiler, la pelea entre Broly y Goku o la pelea entre Broly y Vegeta o incluso la pelea entre Broly y Freezer se ven impresionantes en la pantalla. Punto número 3, quiero hablar acerca de todas las referencias que tiene esta película y es que iniciando por una pequeña melodía que salía en Dragon Ball Z y que seguramente en el momento en que tú veas la película y la escuches vas a querer cantar esa canción. Desde ahí te empieza esto a emocionar. Y es que el niño que llegamos dentro, o si bueno, tú eres niño y ves Dragon Ball, seguro también te va a emocionar. Pero nosotros que lo vimos en nuestra infancia, esta gran serie, hay algunos easter eggs a lo largo de la película que de verdad alcanzamos a distinguir y hasta gritamos de la emoción. En el punto número 4, quiero agradecer a Kiera Toriyama. ¿Por qué? Porque en esta película vemos por fin, por fin, en un arco argumental canónico de Dragon Ball a dos personajes que muchos de los fans queremos y estimamos muchísimo, uno de ellos por supuesto que es Broly y otro de los personajes y aunque esto probablemente suene un poco a spoiler pero bueno ya ya este, Dojo Animation nos había presentado algunas imágenes en trailers o en póster promocionales es Gogeta la fusión, la, bueno la segunda fusión entre Goku y Vegeta pero ya saben la fusión, ah esa fusión ya también es canónica y eso se agradece bastante porque muchos fans ya la pedían desde Dragon Ball Super. Querían ver una pelea entre Hiren y Gogeta, no se dio, se dio hasta ahora y creo que la espera valió completamente la pena. Punto número 5, aquí me perdonarán dos cosas Una, es que voy a usar acordeón porque eh, no quiero olvidarme de algunos nombres Y dos, es que probablemente me alargue un poquito más de lo normal A lo que están acostumbrados en los puntos que son muy cortitos Porque les quiero hablar acerca del gran trabajo de doblaje dirigido por Lalo Garza Este actor que ustedes seguro lo conocerán por ser la voz de Elmo, la voz de Josh Y claro que también por la voz de Krillin en la serie de Dragon. Goku. vamos a empezar con el elenco de doblaje que de verdad es extenso así que me tardaré un poquito como les decía el elenco está estelarizado por Mario Castañeda y René García ambos Goku y Vegeta Broly regresa al doblaje Ricardo Prost, este actor lo hizo ya en los años 90 en aquella película, la primera en donde, donde apareció este personaje, Ricardo Bros, regresa a darle vida a Broly. Sí, oye un poco distinto, pero bueno, se entiende porque fueron casi más de 15, 18 años después de que hizo esa voz. Mi nombre es Broly. Así es, majestad. ¿Con qué ellos son los esclavos traídos del planeta Shamo? Para el personaje de Bills, por supuesto que el actor José Luis Orozco, que ustedes lo conocerán por ser la voz de Voz Lightyear en Toy Story, también regresa. Al infinito. Y más allá. The Wiz, el hijo de Mario Castañeda, Arturo Castañeda, regresa en este personaje. Gerardo Reyero le da ese estilo único nuevamente a Freezer. Este estilo como, como elegante, con clase que tiene Freezer y un poco medio afeminado. Se lo da otra vez Gerardo Reyero y es de aplaudirse porque tampoco imagino la voz de Freezer. Bueno, a Freezer con otra voz. Es un plan perfecto para acabar con los Saiyajin. Incluyendo su planeta. Para Gus, el papá de, de, de Broly, regresa el actor Roberto Zen y este es uno de las apariciones más curiosas que tiene la película Porque todo el mundo de los fans creían que no iba a aparecer porque Roberto se estaba ya retirado del doblaje Pero algo pasó, Lalo la, la Garza lo terminó por convencer y bueno, regresó a darle la voz a este personaje ¿Planeas poner a Broly en una cápsula y enviarlo a un planeta remoto? Por supuesto que está Picoro con el gran actor de doblaje, Carlos II, que a él seguro lo recordarán por ser la voz de Severus Snape en Harry Potter. Nadie agitará sus varitas ni hará encantamientos tontos en esta clase. En el personaje de Bulma está la actriz Rocío Gardel, que bueno, también es una voz que, que nos viene a la memoria cuando mencionamos Bulma. En la voz de Goten aparece nuevamente Laura Torres, que además también hace la voz de Goku, niños, regresa también la voz de Gaby Wheeler, de Lo, la voz habitual en Dragon Ball Super regresa, Abel Rocha, eso es de aplaudirse, Pardo como se lo men mencioné, Mario Castañeda. ¿Cómo está Kakarotón? ¿Todavía está en la incubadora? Rey Vegeta mantiene la voz de Salvador Reyes, una de las voces míticas de este personaje. Mío, tú traes honor a nuestra familia, posees un poder de pelear realmente asombroso. El Rey Cold, papá de Freezer, regresa el gran actor de doblaje Humberto Solórzano, que seguramente ustedes lo recordarán por ser uno de los castores en Castores Cascarrabias y además ser la voz habitual de Wolverine en las películas de X-Men. Charles, el mundo no es el mismo de antes. Napa este personaje que lo vimos también en, la, en Dragon Ball normal. Regresa la voz de José Luis Castañeda en este personaje. También es de aplaudirse. De Vegeta Niño es de las voces que más me sorprendió porque Luis Daniel Ramírez, al menos yo no lo había escuchado como Vegeta Niño. Y creo que lo hace muy bien. Además le agrega esta personalidad de que si de por sí Vegeta de adulto es muy berrinchudo, bueno, el niño todavía lo es más. Y, y a mí la verdad es que su voz me dio, me dio y me sacó algunas carcajadas. Y finalmente el narrador de Dragon Ball super de los últimos capítulos, Rubén Moya regresa a narrar esta película de Dragon Ball. Esto a causa del triste fallecimiento de hace unos meses de José Labat, el que era el narrador original de la serie. Todos adoraban esta manera de ser de Goku. La historia de Dragon Ball ha llegado a su fin los actores que integran en su mayoría al gran elenco que tiene el doblaje de Dragon Ball y es que para nosotros la gente de México y casi toda Latinoamérica es muy importante que el doblaje de esta serie y el doblaje de esta película vayan muy de la mano porque crecimos con sus voces, crecimos con, con, con escucharlos y nos es inevitable quererlos volver a escuchar cuando vemos una nueva película de Dragon Ball. aquí nuestra reseña de Dragon Ball Super Broly. Recuerden que esta película sale ya en cines este 11 de enero. Me gustaría que en la barrita de comentarios me pusieran qué es lo que significa Dragon Ball para ustedes y su infancia. Para mí significa probablemente la serie animada que, que más llamó mi atención cuando era niño, que más me marcó, que más me emocionó, que más me divertía, eso para mí significa Dragon Ball, para ustedes qué significa, me encantaría leerlos. No se olviden además de seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, porque seguramente pronto tendremos regalos. Muchísimas gracias por ver este video, yo soy Héctor Noñez y nos vemos en el próximo video.